Bueno, pues eh, bienvenidos a todos, nos hace muchísima ilusión eh, teneros aquí, sobre todo que, bueno, que forméis parte de esta, de esta mentoría, que participéis, queremos escucharos, que, que, que compartáis y nada, y bienvenidos a todos desde, desde donde os conectéis y podemos dar, dar pie a, a esta mentoría, si queréis chicas. Muy bien, pues Ana, muy bien. Sí, muy bien. Pues, bueno, lo que está claro es que si estamos todos aquí eh, y dedicando una hora de nuestro tiempo, eh, es porque realmente estamos, sentimos que, que necesitamos una transformación mucho más profunda de lo que hasta ahora hemos vivido eh, con la sostenibilidad. ¿no? Y queremos abrazar la sostenibilidad, pero para seguir evolucionando y desde esa profundidad, desde ese acercamiento, estamos todos aquí realmente para... Para, para evolucionar y coger más herramientas que nos ayuden a esa transformación, ¿no? um, ¿Y por qué estamos aquí? Sobre todo porque, bueno, algunos de vosotros a lo mejor pues ya lleva años trabajando en sostenibilidad y, y realmente ve que, que hay algo que falta y no sabéis cómo empezar a, a hacer esa trans transición hacia la regeneración. A lo mejor ya se ha empezado a practicar y a implementar algunas herramientas de, de regeneración, pero bueno, sientes que falta más conocimiento, la regeneración es, es, es un paradigma, o sea que realmente aterrizar todo este nuevo paradigma no es fácil, es, estamos hablando que es, que es una complejidad entonces siempre todo el apoyo es necesario, a lo mejor te sientes identificado de esa forma ¿no? o a lo mejor te empieza a sonar la palabra regeneración, regeneración el último año y medio y, y quieres saber más, quieres tener más información eh, de lo que es este paradigma y, y realmente escuchar emprendedores ¿no? que, que ya están en esa, en esa fase, en esa transición ¿Qué vamos a ver en este webinar? Vale. Eh, bueno, vamos a hacer una parada, un respiro a lo que son los principios fundamentales de la regeneración. Hay que decir que es la primera vez, este webinar no es un webinar normal, ¿vale? es un webinar, eh, una mentoría eh, individual, grupal, Um, para aquellos emprendedores que queráis que si tengáis algunas preguntas es algo nuevo es la primera vez que hacemos algo así porque creamos que lo que necesitamos es individualizar ¿no? realmente ir a la persona e intentar eh, bueno, pues, eh, dar apoyo a esos obstáculos ¿no? entonces vamos a dar un repaso de que son los principios fundamentales de la regeneración pero no vamos a profundizar simplemente un, un respiro una, una, un repaso eh, luego, además, también al final, cómo seguir hasta con nosotros hasta el final, porque vamos a ver qué, qué hacer ¿no? Si, si no has empezado y qué pasos serían los siguientes. Y vamos a hacer también lo que son, eh, que es una organización viva. Um, por qué tienen sentido los negocios turísticos que transitan la regeneración, por qué es necesario ahora mismo que en los emprendimientos tengamos esa mirada, esas nuevas lentes eh, de regenerativas. Y luego, pues toda la parte de mentoría grupal estratégica. Luego explicaremos realmente también por qué, eh, cuáles son los siguientes pasos. Así que estar hasta el final, ¿vale? Porque luego explicaremos al final cuáles son los siguientes pasos si queréis realmente profundizar y, y seguir con nosotras. Bueno, ¿y por qué nació el Region Lab? Eh, así de, de algunas, bueno, todos vosotros ya, algunos ya lo sabéis, pero somos, empezamos varias cofundadoras con la intención, todas viniendo de un ámbito de la sostenibilidad profunda, del ámbito de implementación y académica de turismo en diferentes países durante 15 años. Um, y también desde la parte académica de esa transición de regeneración, ¿no? Desde el punto de Sonia, que fue de las primeras tesis que empezó a escribir sobre regeneración en, en el año 2018, creo, um, con esa visión de que qué está pasando con la sostenibilidad, hay que ir... Un... Hay que ir más allá, ¿no? Desde la parte de es académica de implementación, desde su punto de vista, desde con un tour operador de México y desde, yo desde mi punto de vista, eh, con, soy fundadora de un tour operador, una empresa social en, en India de turismo responsable, implementando desde todos los pilares de sostenibilidad, desde bottom up, desde abajo arriba, y dándome cuenta acabo de unos nueve años que que no podía más, que había algo que faltaba, que no estábamos realmente realizando el cambio que necesitábamos. Y ahí fue cuando mi cambio de paradigma empezó a, a trabajar. En 2019 fue cuando empezamos con The Region Lab a ponerlo en marcha. ¿Qué es The Region Lab? Eh, realmente es, bueno, pues queremos, ¿vale? Realmente es facilitar con una plataforma la transición hacia el desarrollo regenerativo en el sector turístico mediante la formación y la consultoría. Y bueno, hoy vamos a tener un ejemplo de lo que es una consultoría y al final os explicaremos también cómo seguir mediante formación y cápsulas de formación para que sigáis realmente eh, bueno, trabajando en, el, en, el, en este ámbito, en este paradigma. ¿Y quiénes lo conformamos? Bueno, esto ya es, eh, es, va creciendo y, y la verdad que es, es muy emocionante. Eh, bueno, aquí estamos Sonia y, y yo como, como cofundadoras, pero realmente que imponen vida y que, y que imponen energía y hay, hay mucha, bueno, ponen toda la energía y todo todo el, el pilar, el motor, son esta base de, de, de, de voluntarios, ¿vale? de gente con esa energía que realmente cree en la regeneración eh, de forma muy, muy profunda y que quiere aprender, quiere realmente formar parte de este nuevo paradigma, ya sea a nivel personal y a nivel profesional. Y todos ellos son los que forman parte eh, de, de Lab, hoy aquí hay, hay, hay, como, hay tres personas si no me equivoco, eh, y otras que están también en, en backup eh, de lo que es el proyecto de Regent Love Sonia es la directora, la directora principal del proyecto y yo estoy como, como consultora y, y educadora también dando el soporte. Pues sí, la verdad es que súper emocionadas de este equipazo que, que tenemos. Eh, ya habéis visto a Elena, Asia, así puedes decir ahí por ahí hola. <risa> hola, hola a todo el mundo. Hola, hola a todos. <risa> Muy bien, pues nada, un recordatorio de lo que es el turismo regenerativo, que sabemos que ya muchos de vosotros estáis muy familiarizados, pero bueno, yo creo que nunca viene de, de más eh, poner una empezar con esta base, ¿no? Bueno, pues eh, ¿qué es el, el turismo regenerativo es un entendimiento, y se dice así, porque no es algo estático, es un entendimiento evolutivo, es dinámico, y se diseña siempre eh, según las particularidades del lugar. O sea, no es estandarizado, no es globalizado, siempre depende del lugar ¿no? y prioriza, prioriza eh, la integración de todos los actores locales. Es decir, es un codiseño real y debe serlo y debe haber una alineación ¿no? con todos los actores locales eh, pues a través de alianzas y demás. Y construyendo esta capacidad de los sistemas, eh, tanto sociales como ambientales, para generar vida y un crecimiento saludable en el destino. Esto de generar vida es esencial en la regeneración. ¿no? Todos los sistemas que se deben crear deben ser conducidos a que, eh, generar vida. Entonces, recordemos que viene del paradigma, como decía Ana, de, del desarrollo regenerativo, no es una tipología de, de turismo ¿no? eh, que está, a lo mejor, dentro de la sostenibilidad, sino por el contrario, no es, es un, va más allá de la sostenibilidad. ¿no? Además, asegura el desarrollo de eh, nosotros, siempre son las tres relaciones de la regeneración siempre deben estar presentes, nosotros, con nosotros mismos, eh, con el otro y con la naturaleza y cuando hablamos con la naturaleza es esta coevolución con, con ella, ¿no? Considera, considerando en el, en el proceso de diseño pues aspectos no solo las, las tres patas de la sostenibilidad que eran de una forma un poco separada, sino bien integradas y además integrando aspectos eh, políticos y espirituales, ¿no? desde el punto de cosmovisión, conexión con la naturaleza y demás. ¿no? Y en las experiencias de cada visitante eh, es importante que se ralentice este ritmo para crear estas conexiones profundas y positivas del visitante, ¿no? lo que decimos, de nuevo, las relaciones consigo mismo, con, con el otro y con la naturaleza. ¿no? Y realizando esta, eh, esta alineación del visitante y del local a los ritmos propios de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una organización viva? Bueno, eh, no tenemos mucho tiempo para irnos muy al detalle, porque esto sí se puede, hay diferentes eh, formas de, de verlo, diferentes autores. Pero bueno, digamos, la, la organización viva en sí so, es la comprensión eh, de las organizaciones humanas como sistemas vivos y no como máquinas, ¿no? Porque al final los seres vivos pues actuamos de, de, de forma autónoma y no se pueden controlar como máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto de las organizaciones? ¿no? Es integrar la parte de eh, que tenemos que dotar de un fuerte sentido de comunidad, de identidad colectiva en torno a, a pues estos, los valores de la organización pero además, eh, reunir las características de apertura al mundo, es, es decir, es un trabajo constantemente interno e ex, y externo. ¿no? Eh, nosotros usamos mucho el modelo del filósofo austríaco Rudolf Steiner, que propuso una visión eh, integrada del ser humano y de la naturaleza a través de, de cuarto, perdón, cuatro niveles que coexisten en el planeta. Eh, y después Bernard de COEC eh, llevó esta, esta idea a las organizaciones. Entonces armó o formó pues, estas cuatro dimensiones que caracterizan una organización, ¿no? como vemos ahí muy brevemente, es la parte de pues, recursos, procesos, relaciones, identidades, algo que, que se trabaja ¿no? en, en las organizaciones. Eh, y bueno, una parte muy importante de las organizaciones vivas es cómo, cómo aplicamos los principios de los sistemas vivos, es decir, cómo, eh, cómo entendemos que somos naturaleza, pues también en nuestras organizaciones. ¿no? Y la naturaleza es perfecta, es perfecta porque es cíclica, porque es resiliente por todo esto. ¿no? Entonces, eh, ahora, pues, ¿por qué tiene sentido que los negocios turísticos transiten hacia la regeneración? Bueno, pues a ver, como sabemos, eh, uno de los responsables de, de este impacto dominante eh, que tienen las eh, lo tienen las empresas modernas ¿no? y, y la tecnología, en toda esta estructura de nuestros valores, de nuestro pensar, de nuestras relaciones, pues eh, uno de los responsables más grandes son las empresas ¿no? y la tecnología. Pero precisamente porque es tan adaptativo y es tan dominante en el mundo, las empresas al final son pues las que eh, tienen el potencial de darle la vuelta a esta situación, ¿no? entonces o bien eh, las empresas tienen dos opciones, o hacer una, una constante reestructuración pues que suele ser radical y dolorosa y, y pues impuesta por todas las presiones, los altos costos de, de tener una comunidad fallida, una falta de alineación, eh, en rotación de personal, etcétera, o transformarse a una estructura pues mucho más saludable, ¿no? Que, que no solo integra, pero que también fomenta la comunidad. Entonces, eh, bueno, ¿por qué tiene sentido que, que transitemos? Bueno, Por un lado, nos da resiliencia. Eso es muy importante. Eh, pues por lo que os comentaba, ¿no? al poner el centro de la naturaleza, reconectándonos con ella, aplicando sus principios en los emprendimientos, pues no solo se está re generando resiliencia, sino que tendremos colaboradores pues, más involucrados y más motivados. ¿no? Nos da innovación, nos da innovación siempre porque se diseña a partir del lugar. Y se diseña además, y se, no solo se diseña, sino se, que se codiseña, ¿no? eh, incluyendo a todos los actores ¿no? en el destino. Eh, entonces, obviamente el resultado final siempre va, a ser, siempre va a ser innovador, siempre va a ser único y auténtico. ¿no? Y después, eh, otro de los motivos además, por supuesto, es la mirada sistémica que, que nos da la regeneración. ¿no? Eh, que cambia este paradigma de desarrollo que es más fragmentado y más mecanicista hacia una, una visión mucho más integradora, ¿no? Que, que ve el mundo como un todo, ¿no? En términos de, de relaciones, eh, sistemas interconectados. Es decir, un sistema es no solamente la suma de las partes, sino que al final es todo un conjunto de, de, de sistemas interconectados con, con múltiples relaciones, ¿no? Y darnos cuenta de eso es muy importante, es como por ejemplo con los, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? que no se puede resolver uno sin, sin prestarle atención a muchos otros, no al final todo está conectado y tener esta visión es muy importante en los negocios también. ¿Vale? Entonces creo que vamos a, a dar paso ya porque hay un montón, la verdad es que estamos sorprendidas y súper contentas porque hemos recibido un montón de eh, en, el, en la encuesta un montón de personas queriendo hablar de su proyecto, contándonos de sus proyectos y, y eso nos encanta. No vamos a tener tiempo de verlos todos, desafortunadamente nos encantaría, eh, pero creemos que más o menos con el tiempo que tenemos vamos a poder ver cuatro, cuatro casos, cuatro, <risa> cuatro casos. Eh, las personas que quieran hablar de, de su emprendimiento, que ya que estén en el camino, que quieran empezarlo, que estén un poco perdidos, que y demás, que levanten la mano, eh, las chicas ahí lo van lo a van ir controlando. Eh, vamos a tener cuatro minutos, si no me equivoco, no, seis minutos, seis minutos por, por caso, un poquito menos, entonces es explicar el caso rapidísimo, en un minuto máximo dos, entonces nosotras pues... Vamos a ir dando a retroalimentación. No sé, si alguien también quiere eh, pues poner su punto, dar su punto de vista y demás. Eh, y bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo, ¿no? Para, para ver eh, el, el máximo de casos posibles y para que esto sea enriquecedor. Entonces, venga, Exacto. Vamos. yo creo que habría que levantar, es que levantar la mano con el. Eh, hay aquí una opción ¿vale? con el con, en reactions, en reacciones ¿vale? que hay para levantar la mano así con el dedo y tal y así vemos quién puede, quién sería el siguiente ¿vale? quién realmente quiere, quiere participar quiere preguntarnos, mira Adrián es uno, perfecto eh, pensar que tenemos vamos a estar con cuatro es el máximo entonces mira Daniela es la otra, perfecto hay dos más, entonces eh, quien quiera que lo, que vaya que se vaya apuntando eh, empezamos por Adrián, que ha sido el primero. Sonia, ¿te parece? Sí, sí, estupendo. Ahí estamos. Muy bien, Adrián, pues muchas gracias. Hola, muchas gracias a ustedes todos, eh, gracias por el, por el compartir y, y por el tema tan importante que es. ¿no? Yo soy Adrián, eh, soy francés, en este momento en Colombia, montando una empresa, eh, una agencia de viajes solidarios y regenerativos. Eso es el tema por lo cual me interesa, obviamente, el tema y, y, ese, y ese compartir. la eh, agencia de viajes solidarios y regenerativos y por qué lo son lo son porque he escogido lugares específicamente que hacen de la regeneración en el día a día, su diario, eh, a través de temas de permacultura o de agroecología o a través de sus fundaciones, asociaciones. El perfil de los lugares que yo he escogido son gente, familias, ecoaldeas, perfil muy distintos y ellos viven la regeneración de su territorio y de sus comunidades al día a día. Entonces los he escogido con ese criterio de selección y entonces son solidarios porque el viajero que, que va y visita esos lugares pues claramente genera un ingreso adicional a la actividad de esas familias que no es el turismo la actividad principal sino tienen propósito de vida aparte. Entonces solidarios y regenerativo el viajero es un viajero solidario y no le digo turista, digo viajero porque yo quiero hacer la diferencia entre turismo y viajes. De hecho, ya no hablo de, de turismo regenerativo, sino de viajes regenerativos, de experiencias regenerativas, que para mí es fundamental como hacer esa diferenciación. La frontera puede ser muy sutil, pero cada uno de nosotros yo creo que lo entendemos, ¿no? Eh, yo he sido viajero, yo soy viajero, creo que es solidario y regenerativo lo que, más que pueda, y no me considero turista, <risa> Entonces, ¿Cuál es tu desafío? Eh, ¿Y cuál es tu desafío, Adrián? ¿En qué te encuentras ahora mismo? Bueno, estoy en este momento ya montado todo el concepto, eh, ya tengo el catálogo de ofertas, los lugares. Ahora mi desafío es hacerme conocer, <risa> es distribuir esa propuesta, hacer conocer esa propuesta al, al público más, más grande, más diverso también porque los perfiles, las intenciones y motivaciones de hacer parte de este viaje pueden ser distintos. Eh, entonces mi desafío en este momento es dar a la luz el proyecto eh, que yo he llevado con mucho corazón desde hace un año <ríe> y, y nada, pues hacer conocer el, el, el, la empresa y el, ese tipo de viaje Por eso pues me gusta ser parte de un panel así de gente que está metido en esto porque a lo mejor pues una, una ayudita en hacerse, cono hacerme conocer esas cosas. Uh -huh. Eso se es me desafío en este momento. Ya los tours los tengo más o menos, estoy creando contenido y, y eso pues, eh, eso es la intención en este momento. Vale. Y en tu desarrollo de emprendimiento hacia la regeneración, ¿hay algo que, que tengas que tengas duda o que te gustaría a lo mejor eh, compartir? Que tuvieras alguna pregunta. Eh, pues la pregunta que yo he puesto en el, en el, en el cuestionario era eh, por qué cómo hacer de que, de que esos viajes sean realmente solidarios y regenerativos, o como ustedes verían, cuál es la frontera o cuál es el límite el en el cual no, yo no debería caer para, para no caer en el greenwashing, ¿no? Lo que menos quiero es llegar al greenwashing tourism, ¿no? Entonces, es como cuidar ese, el concepto y pues también escucharlo, ¿no? Pues recomendaciones, sugerencias, ojo, Adrián, no haga eso, no te vaya aquí, porque ahí sí podría ser como, como complicado. Eso por de, de primero. Uy, perfecto. Ya, y recomendaciones, más bien, <ríe> y como lo ven. Muy bien. Estupendo, pues eh, Sonia, ¿quieres empezar? ¿Sí? sí, a ver, un poco, bueno, felicidades, Adrián, porque suena, suena sí. genial, la verdad, el, el proyecto. Yo creo que es muy importante que, y, y en esto lo vamos a ir diciendo varias veces, que la regeneración no es un objetivo al que llegar, que es estático y ahí llegas y ya está. O sea, la regeneración, esto es un paradigma, como comentaba Ana, entonces es, es toda una cultura. Uh -huh. Entonces es una cultura que se tiene que trabajar en el día a día ¿no? y, y con todos los actores locales. Yo diría en qué, en qué evitar y, y a qué no llegar. ¿Qué Es lo que tenemos que evitar, pues tenemos que evitar ponerle el turbo y hacer las cosas sin trabajar con la comunidad local. Es muy importante siempre tener esa co-creación, no porque no solamente las, las experiencias que son potencialmente regenerativas, porque una experiencia es regenerativa eh, si da ese resultado, digamos, eh, tanto en el destino como en el viajero, ¿no? Entonces siempre van a ser realmente potencialmente regenerativas, ¿no? Si hacemos ese trabajo con el viajero, si creamos ese, ese cambio, ¿no? Esa trascendencia, ¿no? Eh, ellos que, que se conviertan en agentes de cambio y ¿no? demás, pero que además también genere un impacto local, ¿no? Eh, entonces, eh, yo lo que evitaría es eso, ¿no? Es, es ponerle ese ese turbo queriendo hacer las cosas solos sin contar con ellos. Y en lo mismo en la comunicación, porque estás hablando, ¿cómo lo comunico? No? Pues no lo quieras hacer todo solo, también crea, crea esos, esos grupos, esas colaboraciones y no solo con estas comunidades, sino con otros, porque la regeneración va muchísimo de alianzas, de colaboraciones. ¿Cómo puedo colaborar con estos otros? ¿Cómo puedo participar en esto? ¿Cómo podemos hacer intercambios? Eh, y, y, y hablar mucho desde, de, desde el corazón, desde todo lo que se hace. A lo mejor quitarnos un poco de encima las etiquetas y, y, y generar siempre esa, esa comunicación honesta y, y genuina. ¿no? Pero siempre es ese trabajo en, en conjunto. Muchas, muchas gracias, Sonia. Sí, yo siento que las colaboraciones y sinergias es lo que ya va a ser mi próximo, mi próximo fase. De, de identificar y establecer colaboraciones con las personas que con quien comparte compartimos pues los valores de la de eso ¿no? de, esas, de ese tipo de experiencias solo quería mencionar adicional al concepto para que entiendan bien es eh, que la, los viajeros para asegurarme de que sea una experiencia que impacte tanto anfitriones como viajeros el viajero se debe o quisiera que se quedara al menos cinco días ¿no? en cada lugar cinco a una semana que es lo mínimo que no sea un tour cada dos días uno va cambiando no entonces, eso como hace parte del concepto para, para favorecer eso, justamente la experiencia. Y claramente en cada lugar yo no llego para decirle, mira, pues estoy montando eso, deberían construir más cabañas. No, no, no. ¿Qué ustedes tienen? Y que me, cómo me puedo adaptar yo a, a generarle algo profitable e interesante para sí. ustedes y no imponer nada, sino co-crear. Exacto. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Qué visualizan ustedes? ¿Qué les, qué es el, qué les gustaría conseguir? ¿no? Okay. Eso también sería una cosa importante. Perdón, Ana. No, a ver si sí, Alex, por favor, que pueda Exacto. poner el, el micrófono porque creo... Que está, hay mucho viento, vale. Sí, perdón. Sí, eh, tengo, tengo un no te aquí. Vale, gracias. Muchas gracias, Alex. Eh, no, y con Adrián, ya solamente para, para así como para finalizar, eh, creo que el eh, la regeneración eh, no solamente habla, hablamos de la visita, no hablamos lo que estabas hablando de bueno, podemos pasar cinco días en un lugar y realmente no llegar a cambiar la mentalidad de una persona, realmente seguir y, y volver a su casa realmente con la misma mentalidad y todavía con las mismas lentes. Eh, nuestro objetivo, dijéramos, es ir, ir más allá, es ir realmente cómo podemos en esos cinco días que comentas, que es perfecto, porque ayudas al viajero a slow down. ¿no? a reconectar con el lugar, a sentir el lugar realmente ¿no? como un local, en ese momento tu objetivo y tu, tu responsabilidad dijéramos, es diseñar eh, las experiencias de tal forma que ayuden al cambio de mentalidad de esos viajeros, que se vuelva a casa realmente con otras lentes. Sí, ese es realmente el objetivo y es cuando tú habrás dicho, vale, no es un greenwashing, estamos realmente trabajando en un turismo regenerativo y vuelvo de nuevo con, con lo que ha dicho mi compañera en al principio y es evolutivo, o sea, es totalmente evolutivo, el trabajo no va a ser hasta aquí ya estoy, ¿no? es realmente totalmente evolutivo, al igual que las organizaciones son evolutivas, tu trabajo va a ser evolutivo en el lugar de forma constante. Muchas, muchas gracias por tu comentario, Ana, porque definitivamente siempre yo digo, pues mi intención final es como, yo lo, yo lo llamo así, sembrar una semillita. Eh, generar experiencia para sembrar una semillita para que justamente cuando vuelvan digan, pucha, ¿y ahora qué? ¿Qué hago yo? yo? Yo he estado viviendo en un lugar donde he usado baño seco y me encantó, entonces ¿qué puedo hacer yo para dentro de mi día a día? Pues a lo mejor no, no, no meter un baño seco en la ciudad, pero bueno, eso sí, sembrar esa semilla y decir que sí se puede vivir de forma más, más respetuosa y, y más, re, más regenerativa para el entorno y la gente así que esa es la intención final muchas gracias Buenísimo. gracias gracias Adrián por compartir muchísimas gracias sí. gracias a todos y pues a la escucha y a la espera de los demás proyectos gracias. perfecto gracias. a ver quién sea el siguiente yo creo que estaba Daniela verdad Daniela. luego José sí. y luego Pablo o algo así creo si no me equivoco Hola, buenas, buenas tardes. Eh, bueno, primero, muchas, muchas felicidades por hacer este espacio. Eh, me encanta como la dinámica de mentoría grupal. Disculpen el ruido que estoy en una cafetería. Eh, pero bueno, dentro de las preguntas que yo había compartido era en el sector de la educación. Sé que aquí estamos más de, de la parte de turismo, pero por ejemplo, dentro de, de la universidad en la que colaboro, que es la Ayrton Life, tenemos una línea de formación de turismo en ecotecnologías, en economía circular, eh, en general en la sustentabilidad, ¿no? Pero esto lo, llegué a comentarlo con Sonia, como de cómo dar como un pasito más allá hacia el tema de la regeneración en la parte formativa ¿no? que al final creo que es lo más importante o es la base de cómo cambiamos las acciones pues a través de cambiar las percepciones y la cultura eh, cómo hacerlo de manera tangible porque creo que muchas veces pues nos quedamos como en el diálogo, en la parte del pensamiento que yo creo que es necesario y creo que así ya va el cambio ¿no? pero es muy largo Son, Nos estamos hablando a veces de una generación completa de 10, 12, 15 años y no es que no lo queramos hacer sino que también creemos la pregunta de algunas otras acciones más rápidas o eh, como mayor, eh, puede ser más concisos en este aspecto, entonces uno, eh, cómo eh, ustedes identifican el tema de aplicar eh, los conceptos de regeneración a la parte educacional a la parte de educación, formación, y dos cómo se pueden traducir como esta parte filosófica de cuestionar de hacer preguntas, ya de manera práctica eh, eh, como de accionar, ¿no? Esas serían las preguntas. Muy interesante, Súper interesante, la verdad es que sí Y la verdad es que tienen, para mí tiene mucho que ver la, el sistema educativo también con, un, con una experiencia, al final es un diálogo y es un, y es un diseño ¿vale? o sea, real, y, y, y se está educando de alguna forma también, al final no estamos como facil, somos facilitadores también, ya sea en el turismo como en el sistema educativo ¿no? Eh, Bueno, no sé, Sonia, ¿quieres empezar? ¿O? Bueno, mira, yo creo que, Daniela, ya ustedes están haciendo ya, pues sí. están en ese camino, están haciendo ya sí. muy buen trabajo. Por ejemplo, como algo personal, yo he dado clases <ríe> en, en la universidad y he dado clases de regeneración. Entonces yo creo que ya tener esta apertura y esa, dar esa libertad eh, ya es un paso súper importante ¿no? para hablar de estos temas que, que, que bueno, que, que ahora la verdad que son muy necesarios. Eh, yo creo que, a ver, tenemos que tener en cuenta que eh, el mundo ya estamos viendo que, que, bueno, estamos en una crisis sistémica terrible, ¿no? Entonces la regeneración es algo que se debería empezar ya, porque no es que sea un, un proceso lento y entonces digamos, no, es que tenemos prisa. Eso pasa mucho, ¿no? A veces las prisas nos hacen ir a, hacia temas que, que sola, son... Se trata más de impacto y compensación, de impacto y compensación, pero tenemos ya que ir construyendo esas, esas culturas, esa cultura regenerativa. Entonces, hay un montón de temas ¿no? dentro de los principios de la regeneración. ¿no? Empezar ya a integrar temas de pensamiento sistémico, de, de empezar a integrar ya estos temas de eh, cómo usar estos principios de la regeneración dentro de una, de una organización. ¿no? O sea, empezar a ver todos estos temas, incluso temas más... Desde, desde el yo, que es algo que en la educación no se ve tanto, ¿no? Empezar ya esos temas más internos también desde la relación con el yo, ¿no? Y en la relación con el otro. Eh, hay diferentes propuestas ahora cada vez más, más eh, que están yendo más hacia la regeneración. Por ejemplo, no sé, eh, en gay Education no hay como diferentes proyectos en, en, en varias partes del mundo que ya están empezando, empezando a... a a, a generar, la verdad, programas muy interesantes y más alternativos que, pues, que al final son esenciales, ¿no? En nuestro día a día, en cómo, cómo regresar a, a toda esta, a nuestra esencia, ¿no? Y cómo es importante también el, el arte, cómo es importante también, ¿no? Hay cosas que, que en la educación como que nos, nos da un poquito de miedo integrarlas por miedo que nos tachen a lo mejor de hippies o tal, pero que, que son muy importantes para, para que nuestro cerebro también como funcione ¿no? y se dispare hasta a, en esa dirección, ¿no? porque al final eh, estas colaboraciones y estas, eh, estas personas que vienen desde, desde diferentes disciplinas, esta unión es esencial, es esencial por, es, por eso eh, en la educación yo la haría lo más holística e integrada posible. ¿no? como tratando de integrar pues, todas estas disciplinas también. Ana, si querías. Decir? Sí, y yo creo que luego hay una parte que es todo un desafío, y no digo que no, es todo un desafío y más ahora en la época nos encontramos, que es poder realmente realizar, porque ya como hemos comentado Daniela, todo vuestro currículum va muy dirigido ya a, una, a un cambio de paradigma, ¿vale? De, de contenido educativo. Eh, pero es online. ¿No? La mayoría es online, son estos sistemas. Aquí yo veo el un poco el desafío, el cómo realmente conectar con la naturaleza y aprender de ella a nivel online, con el a nivel tecnológico. Para mí ese es el desafío grande, grande, grande del siglo XXI. Cómo a nivel del sistema educativo, eh, porque bueno al, al final el viajero, cuando va a un destino, está en destino, está con la gente, no es online, no es una experiencia virtual, es una experiencia de conexión tú a tú, ¿no? con, el, con el, el lugar, con las personas con la naturaleza, aunque sea una zona urbana, eh, con la naturaleza de la zona urbana de la ciudad. A, a nivel educativo es cómo podemos hacer llegar la naturaleza con la tecnología. O sea, yo creo que hasta intentar empezar a tener más ideas sobre ese ámbito ¿no? Eh, y dentro de las aulas o fuera de las aulas, o cómo podemos impartir estos conceptos también un poco fuera de las aulas o cómo traer la naturaleza dentro de las aulas. Yo creo que aquí sería un poco el desafío. Sí, sí, sí, Correcto. Eh, perdonen, estoy totalmente de, de acuerdo con eso. También la parte virtual, nosotros iniciamos presencial y cuando abrimos las puertas dos meses después salió el COVID, entonces tuvimos que hacer todo un reajuste y también nos ha dado beneficios porque, a ver, ¿cuántas personas en Playa del Carmen están hablando de sustentabilidad? Que hay muchas, la verdad. Eh, pero eh, definitivamente el alcance que se tiene en experiencias, en pensamientos, en ideas, también la parte internacional lo nutre mucho, entonces es ver cómo transformar o cómo llevar esto que estamos hablando en la pantalla y cómo hacerlo de manera presencial, pero les agradezco mucho el feedback. Buenísimo, yo creo que sí, puedes hacer alianzas muy interesantes también, Daniela, a nivel you know, local, you nacional, know, internacional. internacional. Mira, yo sé algo, algo que es una tontería, ¿eh, Daniela, pero realmente que cambia. Estoy haciendo un curso anual y una de las cosas que, por ejemplo, y eso todo online, una de las ideas que, por ejemplo, me ayuda a conectar con la naturaleza es porque la persona que está dando el contenido está en la naturaleza. Y estoy escuchando la naturaleza mientras está dando el contenido. Entonces estoy conectando con el contenido porque el ambiente y el entorno, aunque sea online, y es, hace mucho, o sea, estas, estas, estas, esta forma de mirar Uh, y integrar, creo, nuestros contenidos online. Creo que son importantes estos detalles. Creo que son, son importantes ahora de integrarlo. <ríe> Muy bien. Estupendo. Pues muchas gracias, Daniela, por compartir. Eh, ¿quién, ¿Quién viene ahora? Creo que ¿Quién Pablo levantó la mano antes. No sé si... O José, José Valdivieso, puede ser. Hola. Pues sí, José. Hola, buen día. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? <risa> Muchas gracias por el espacio, disculpen ahí que se me cayó el internet y bueno, desde el celular. <risa> Listo, eh, les cuento un poquito de la pregunta que, bueno, del formulario llené, y mi pregunta era, bueno, el emprendimiento un poco trata como de grupos de turismo, yo vivo aquí en Galápagos, la empresa sería aquí en Galápagos, y estuve un poco metido en el tema de, de Gaia Education, fue muy hermoso, pero hay una parte que me quedé sin resolver, que era la de, en un grupo organizado, ¿qué? experiencias o enseñanzas creen ustedes debería haber para que se considere algo o que crean ustedes que genere tal impacto en la persona que, que vaya a cambiar? ¿no? Por el un lado, digamos, en el lado mental, ¿qué experiencias se le debería poner como para inspirar a esa persona? Y en el lado, digamos, ahí presencial en la experiencia, ¿qué tipo de actividades les ayudaría a esto? Como por ejemplo, yo que sé, reforestar, me invento, ¿no? Esa es más o menos mi pregunta. ¿Qué elementos le pondrían ustedes a esta experiencia de unos siete días, por ejemplo? Gracias, José. Y, y bueno, mucho gusto. Y gracias gusto. por la pregunta. Eh, pues mira, eh, yo primero, un, una cosa muy importante en la regeneración es que se diseña a partir del lugar. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay fórmulas eh, no así globalizadas, estandarizadas, que te podamos dar. O sea, no hay, no hay una respuesta correcta aquí. ¿no? Te puedo dar muchas ideas. ¿no? Te podemos decir, ah, pues podrías hacer, pero claro, no estamos en el lugar. ¿no? Galápagos, por ejemplo, es hermoso. ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, qué particularidades tiene, qué proyectos locales hay. ¿No? Eh, hay todo un proceso de diseño de experiencias regenerativas eh, que habla de los momentos de verdad, que habla de eh, cómo reforzar estas tres relaciones, la relación conmigo mismo, con el otro y con la tierra, ¿no? eh, cómo hay que hacer esto primero de forma local, ¿no? cómo hay que hacer esto con, con, con, los, con los anfitriones locales ¿no? en primer lugar. ¿no? Cómo alinear esto que nosotros queremos con lo que ellos quieren y con este codiseño que hablábamos antes, ¿no? con esta alineación de, de, esos, de ese propósito, de lo que queremos que ocurra en nuestro destino y estas alianzas locales que nosotros debemos crear incluso mucho antes de crear una experiencia de cada visitante, entonces son las que nos van a dar ese resultado y esa experiencia que va a ser única de, de ese lugar. ¿No? Entonces, no es que tenga que tener un elemento concreto, ¿no? se, sino que, por ejemplo, reforestación, bueno, la reforestación es un elemento que se puede integrar, pero hay que ver no, no cualquier reforestación, sino hay que generar a lo mejor en algún lugar que, que se genere un, un ecosistema que tenga buena relación con los demás, porque a veces, por ejemplo, se plantan árboles, pero ni siquiera son los árboles adecuados o ni siquiera es la zona adecuada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hablar con las personas locales para ver qué necesidades hay en ese lugar, ¿no? Hay proyectos de permacultura, hay huertas, hay no sé qué cultura hay, ¿no? Entonces hay que ver pues, todas estas cualidades y esta autenticidad eh, eh, y esta sabiduría local para integrarlo después en, en nuestras experiencias. No sé si... Sí, y, y, y me gustaría añadir a lo que comenta Sonia, que da igual que sean siete días, que sean dos días, que sean dos horas, eh, la parte de diseño, que hablamos de cuando hablamos de desarrollo regenerativo, hablamos del diseño y es un diseño como tal, no eh, los momentos ajá, que los comentamos mucho incluso en, nuestro, en el curso, ¿no? en el curso que realizamos, los momentos ajá, que son los momentos en el cual eh, facilitamos ese espacio al viajero, ese tiempo, ese momento para que ese viajero reflexione, ¿no? Entonces eso, eso al final es un diseño que lo podamos hacer desde el primer día hasta el último día o lo podamos hacer en un día en concreto eh, a la hora del diseño, eh, que tengamos esas conversaciones donde, donde provoquemos esa reflexión para que el viajero tenga ese momento ajá, ¿no? ese momento de cambio de mentalidad. Eso, por ejemplo, la sostenibilidad no lo conlleva como tal, no lo, no lo tiene como tal, ¿no? entonces el provocar, dijéramos, el diseñar esos momentos ajá es fundamental para finalizar ese, esa, ese diseño de experiencia, sea siete días, dos horas, dos días, con ese cambio de mentalidad que queramos y eso lo necesitamos facilitar en el lugar. Y tenemos que diseñarlos. O sea, hay una parte de logística, hay que programarlo, hay que organizarlo. El guía o la persona local es la persona que tiene que conversar, que tiene que crear. Hay que crear ese momento. ajá ¿no? Puede ser espontáneo una vez, pero hay que crearlo. O sea, hay que realmente forma parte del diseño. ¿no? Um, sí. Eso creo que también podría, podría, podría. Bueno, haría falta para crear esa, esa parte que comentas de diseño. Buenísimo, muchas gracias. <ríe> Nada, José. Nada, José. ¿Aquí ¿Alguien más? Días. Nos queda tiempo para una persona más. Si alguien quiere. O que eh... tenga una idea en mente. O no tenga ten... una idea. No tengáis tampoco sí, sí. miedo, estamos aquí en una sesión de inteligencia colectiva, como decíamos, entonces. Exacto miedos que tengamos, preocupaciones, que tengamos algo en mente y no nos atrevemos a arrancar. Eva, Eva, levanto la mano. Muy yo, bien. Tengo, yo tengo más una pregunta eh, en general sobre el tema del turismo regenerativo que algo de un proyecto propio. Eh, Tomando en consideración que todavía hay destinos donde la sostenibilidad en sí no se ha desarrollado o está en un inicio, ¿cómo, cómo uno puede empezar a hablar de algo que es aún más allá de lo que, o sea, no sé cómo, cómo empezar un tema de turismo regenerativo, considerando que todavía el tema de sostenibilidad ni siquiera se ha empezado? Entonces, no sé si tienen como algún conocimiento o experiencia propia de cómo se puede enfrentar esa barrera. Bueno, yo creo que primero de todo, hola Eva, es, es bueno verte de nuevo. Eh, yo creo que aquí lo mejor, desde mi punto de vista, es quitar etiquetas. ¿vale? Yo creo que aquí es porque si no, al final yo creo que creamos barreras. Habrá gente cuando hablemos de turismo regenerativo que va a poner resistencia porque todavía está en la sostenibilidad y entonces no es... es es, son cambios de paradigma ¿no? y hay, hay, hay factores, hay, hay, hay gente, hay una, una energía colectiva también que le pone mucha resistencia a los cambios, ¿no? Entonces, eh, académicos, profesionales, ¿no? Entonces, eh, una, de, una de ellas sería, para que realmente este paradigma entrara de forma más colectiva, sería intentar, pues a veces, eliminar un poco las etiquetas y se pueden nombrar. De, de una forma que sin tener que decir sostenibilidad o, o regeneración, ¿no? o sea, ese, ese conflicto. Eh, uno de los aspectos de la regeneración al final es, es sostener todos esos conflictos, ¿no? o sea, realmente no es ningún conflicto, es simplemente eh, que es evolutivo, la sostenibilidad es evolutiva, es que todo ha sido evolutivo en la historia, no, no, no, no nos podemos quedar estancados como tal. Y también vemos que la sostenibilidad, hay cosas pues, que no funcionan, no han funcionado, si no, lo hubiéramos, si no ya hubiéramos llegado donde queríamos haber llegado. Han pasado muchos años y no hemos llegado todavía porque hay algo que no, no, está, no se está viendo de forma sistémica, no se está viendo de forma holística, estamos trabajando con piezas totalmente independientes ¿no? a la hora de trabajar, no estamos llegando a la raíz de realmente las personas que hacen esos proyectos. Entonces, eh, bueno, yo creo que el desafío de aquí, Eva, es la comunicación de la regeneración. ¿Vale? No es a que tú no puedas llegar a implementarlo y empezar a trabajar y empezar a, a, a integrarlo, sino es cómo lo comunicamos para poder abrazar al mayor a la, a, a las máximo posible de personas. Sí, y siguiendo un poco y sumándole lo que ha dicho Ana, en mi experiencia personal, eh, mira, la, las, lo que pasa también y una de las, eh, yo creo que vamos a decirle fallas, en mi opinión, de la sostenibilidad, es que es un movimiento muy top down, o sea, es muy de arriba abajo, es como según los dictados de los gobiernos. Entonces, a veces, eh, yo he sentido, en mi experiencia trabajando en la sostenibilidad en los años, que la gente a veces es como, pero a ver, ¿de qué me estás hablando? Esta compensación tal, no sé qué, ¿no? Los, los, las tres patas, tal. Sin embargo, la generación es un movimiento mucho más grassroots, como le dicen, al revés, bottom up, ¿no? Es más de, de la comunidad. Es una comunidad que se da cuenta de las necesidades que tenemos, que se da cuenta de, de pues que primero tenemos que generar esa conciencia y, y, y dar esta información. Esto es lo que está pasando en el mundo. Necesitamos tomar acción y después ya eh, sin, sin estar constantemente machacando sobre es que esta crisis es terrible, no porque si no la gente se bloquea, es más bien decir bueno, ¿Cómo visualizamos el futuro todos juntos? ¿no? Y yo siento eh, que la gente se conecta más con eso. Cuando tú le dices a las personas, venga, vamos a, vamos a, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es mi propósito? Vamos a, a crear aquí un propósito común más profundo, vamos a generar cambios juntos, vamos a hacer alianzas, vamos a generar abundancia, no solo para ti, sino también para mí. ¿No? Entonces eso conecta más, al final son, es vocabulario sencillo, no es es decir, no tenemos que ir, vamos a hacer esto y después de ahí saltamos al otro, sino es más bien la generación es como esa, ese volver a esta esencia, a lo que nosotros éramos antes, ¿no? esta conexión que teníamos tan fuerte con la naturaleza, ¿no? que vivíamos súper en armonía con la naturaleza. ¿no? gracias y feliz día a todas las chicas del grupo igual es cierto feliz día. gracias exactamente feliz día creo que queríamos decir feliz día a todas y a todos por, por, esa, por ese balance ¿no? eh, por ese equilibrio Muy bien. Eh, bueno pues seguimos ¿vale? ¿os parece? ya hemos finalizado un poco lo que es el, el grupo de mentoría, Sonia ¿te puedes compartir pantalla? por favor, no sé sí. quién es a pues primero de todo, muchísimas gracias a, a todos por haber compartido ¿vale? y por haber compartido vuestro, vuestro proyecto. Y bueno, eh, esta frase le encanta a Sonia. <risa> Me encanta y es lo que acabo de decir, básicamente. Eh, y es, es cierto, es a través de la historia los cambios que son realmente fundamentales no han venido de, de los dictados de los gobiernos. Eh, y los resultados de las batallas, sino de un gran número de personas que han cambiado su parecer, aunque sea solo un poco. ¿Vale? Cambiando la, de forma deliberada las imágenes internas de la realidad, las personas pueden cambiar el mundo y esto es muy real. Es así, es así lo estamos viviendo. Ahora mismo estamos viviendo de forma colectiva este nuevo paradigma y cada vez somos más las personas que estamos dedicando nuestro tiempo a tener la curiosidad, porque estamos aquí, es porque tenemos esa curiosidad Realmente de ver que hay otras formas que no estamos llegando con los términos de sostenibilidad, términos tal, lo que como queramos llamarlo, pero realmente sentimos. Eh, y yo creo que COVID también ha acelerado, ha acelerado, esta crisis, esta pandemia ha acelerado mucho este, este propósito de, de cambio de paradigma, porque lo hemos visto. O sea, la interconexión que hay en todo, a todos los niveles en todas las áreas de nuestras vidas, la, la hemos visto más que nunca, la hemos sufrido, ¿no? Entonces ahora nos ha abierto los ojos a, a cambiar ese paradigma y lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo desde Regen Love en cosa de un año, como el, la terminología, cómo los cursos, cómo todo está, realmente está creciendo y va a seguir creciendo. Entonces... Eh, bueno, para todas aquellas personas que estáis aquí, que estamos todos aquí eh, y que realmente queráis seguir, ¿vale? esto ha sido como un poco un ejemplo de, de, un, de una mentoría ¿vale? que ha sido pues, esos 6-7 no minutos por persona rápida, pero bueno, es un ejemplo de cómo, de cómo podemos eh, dar sugerir, facilitar herramientas, eh, herramientas que realmente están bueno pues en un curso que nos gustaría presentaros a, ahora, en un minuto, eh, pero bueno, el, la, la regeneración, los pasos a seguir. información eh, puedes contratar si estás con un emprendimiento quieres empezar y quieres hacer las cosas bien y no quieres gastar mucho tiempo realmente en ir en prueba y error pues también se pueden contratar unos servicios de consultoría o si no un programa vale que te ayude realmente a aterrizar pues con herramientas y comenzar a implementarlo ya ¿no? y eso es un poco lo que nos gustaría pues compartir para aquellas personas que tengan poco tiempo y quieran una base vale quieren la, es la esencia o sea para aquellas personas que ahora mismo quieren una esencia quieran, vale ahora tenemos un poco ¿Nos suena algo? Sabemos que estamos hablando de algo diferente a la sostenibilidad, pero todavía no nos queda nada claro cómo podemos indagar mucho más, ¿no? Sin tener que estar leyendo los libros, libros, libros y libros, que sí lo necesitáis, pero a lo mejor ahora mismo queréis simplemente pues una, una esencia, una semilla, ¿no? Entonces, para ello nosotras ya le hemos dedicado esas horas académicas eh, de, de búsqueda, de información, de investigación. Um, y, de, y de práctica en terreno durante más de 15 años en tema de sostenibilidad y la transición hacia, hacia la regeneración um, y hemos cogido toda nuestra esencia podríamos decir para crear este curso o sea realmente eh, para mí creo es, es, muy, es muy valioso por toda esa esencia que tiene de conocimientos por nuestra parte ¿no? académicos y muy prácticos y pragmáticos ¿no? um, y son herramientas para, para que una persona empiece ya Acabo de terminar el curso, un curso de, de dos semanas, ya diga, ah, ahora ya entiendo mucho más. Ahora ya tengo los, las, los, las preguntas ¿no? para hacer las reflexiones y cómo integrar esto en, mis, en mi agencia de viajes, en mi en mis, en mis diseño de viajes. ¿no? Ya tengo una esencia ¿vale? para ir mucho más allá de que voy por el camino. <coughs> nuestra tercera edición, nuestra tercera edición de Semillas de Regeneración empezamos eh, dentro de unas tres semanas o algo así si ahora creo que están las fechas por aquí um, pero en qué se basa semillas de regeneración semillas de regeneración se basa en cuatro módulos a ver si lo puedes pasar vale en cinco bueno, en cuatro módulos tenemos el módulo número cero que es una sesión de bienvenida vale pensar que es una mezcla de lo que es eh, online um, de contenido de vídeos ya grabados y luego también de mentorías grupales y conjunto para poder, como hoy hemos, acabamos de ver, pero eh, bueno, son grupos pequeñitos en lo cual vamos trabajando de forma conjunta y estamos todos a la misma, a la misma vamos a, a la misma vez, ¿no? entonces tenemos una sesión de bienvenida, que es el módulo cero tenemos un módulo número uno, que ahí es donde empezamos a trabajar la persona no creo que estamos viendo, que hablaba antes creo que, que era José o, o Adrián que decía el tema del greenwashing ¿no? ¿cómo podemos evitar el greenwashing? el greenwashing lo evitamos si, nos, si no estamos alineados si la persona no está alineada con el proyecto y el proyecto no está alineado realmente con lo que el planeta necesita, es cuando realmente estamos hablando del greenwashing, entonces empezamos por la persona, por nuestra visión del mundo, ¿no? ese cambio de lentes que estábamos hablando, ahí tenemos un módulo entero, un módulo segundo que hablamos del desarrollo regenerativo, ahí profundizamos en los pilares fundamentos del diseño, ¿Cómo se, cuáles son los pilares necesarios para empezar a diseñar un, un turismo regenerativo, ¿no? y luego ya pasamos a lo que es la parte más de emprendimiento, qué son las empresas regenerativas, qué se necesita cómo se puede transformar, qué son las organizaciones vivas que antes son he comentado en solamente una slide, ahí solamente estamos hablando de un módulo entero. Y finalizamos con la parte más pues, bueno, ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es la estrategia de tres meses que necesito para seguir avanzando? ¿no? Ahora después de, de ver lo que son organizaciones regenerativas, las empresas eh, con modelo de negocio pues, que va mucho más allá del, del beneficio y esa ruta ¿no? hacia la transición y finalizamos eh, con, con una mentoría también grupal. ¿Qué se obtiene? ¿Vale? entenderás lo que es el desarrollo regenerativo, lo que acabamos de ver ahora es simplemente una gota ¿vale? de lo que vas a obtener en todos estos 15 días en el curso, el cambio de, de mentalidad, el cambio de lentes súper importante, ¿vale? que entiendas, que sientas realmente este cambio, este cambio de, de paradigma, esta aplicación esas herramientas ¿vale? que de hacia la regeneración, no es un contenido académico, estamos hablando de herramientas para que tú puedas integrarlas. Y luego, apoyo de profesionales. Realmente no es un contenido donde tú tienes que aprenderlo tú por tu cuenta y, y va, y va. Y realmente creemos que se necesita una, un compartir, una retroalimentación entre profesionales, entre facilitadores y participantes. Y eso realmente es lo que nutre todo el curso desde el módulo cero a mitad y al final. Son cuatro módulos, como acabamos de hablar, de decir, dos semanas. Son clases pregrabadas con conceptos teóricos, ejercicios, donde vas a tener que dedicar también de tu ritmo, eh, con retroalimentación de tus compañeros. Um, y van a haber realmente sesiones grupales como. Comentado, sesión cero, a mitad y al final, eh, con preguntas, respuestas y mentoría, un poco lo como acabamos de ver, la dinámica que acabamos de realizar, eh, pero como todos al mismo nivel, ¿no? Vamos a ir con todos, con todos ya hemos pasado por las mismas, los mismos ejercicios, vamos a ir profundizando, el nivel de cuestionamiento, el nivel de la duración también son, son, más, son más horas, y luego además tenemos una comunidad de forma continua durante los 15 días, no solamente con esas sesiones grupales, donde se van a poder. 24 o sea todos los días en todo momento vas a poder colgar preguntas para poderlas responder empezamos el 28 de marzo hasta el 8 de abril son 15 días eh, el precio son 187 euros o 117 dólares la verdad que para este todo el contenido toda la información recomendaciones de libros o sea, realmente no paramos en nuestro contenido en nuestros en nuestros vídeos y nuestros ejercicios y actividades sino recomendaciones hay también bonos ¿vale? Para realmente durante la durante el curso para que realmente tengáis más, más información. Eh, bueno, como realmente pensamos que todos, somos toda una comunidad, si estáis aquí seguro que tenéis también eh, personas que, que, están, que están en el mismo paradigma, hay un 5% de descuento y luego si realizas, si realmente a todas aquellas personas que estáis aquí, por eso comentábamos de estar hasta el final, si estáis aquí y, y bueno, realmente algo os llama y decís es ahora, ahora quiero realmente tener más profundidad. Eh, bueno, si te quieres apuntar, pues hasta el 10 de marzo tienes un, un, un, un, eh, perdona, un descuento de 157 euros o 173 dólares si hacéis esta, este pago en 48 horas, que sería 7 de la tarde, como estamos muy internacionales, 7 de la tarde, hora europea del jueves, 10 de marzo. Y qué necesitáis, qué tenéis que hacer es entrar, creo que no se ve bien, si alguien puede colgar por favor el link en el mensaje. Elena o Asia, por favor, el email y luego también el link de la, de la página donde eh, puedan encontrar toda la información y puedan incluso hacer el pago y entrar, porque aquí se ve un poquito cortado. ¿Vale? Y desde ahí que lo puedan, lo, puedan, lo puedan realizar. Y ya está en la chat. Perfecto, gracias Asia. Sí. Pues. Eh... Estupendo. Pues bueno, una cosa también me, eh, importante mencionar es que tiene doble eh, titulación. Tiene una certificación que está avalada por la Earth and Life University, la Universidad de Earth and Life y nosotros, de Bridget Lab. Y es un curso que está registrado en la Secretaría de Educación en México y en la Secretaría de Previsión Social también. Entonces, pues tiene valor curricular, que tiene mucho valor que tiene mucho valor, valga la redundancia. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta última así que nos queráis hacer? En Asia, perdona, no veo, no veo el link. No sé si soy yo o, son el, o es el, tú, Sonia, ¿tú lo ves el link del... Yo no porque estoy compartiendo pantalla, pero... En, eh, el chat no, en el chat yo no lo veo. Eh, pero bueno, agradezco Viviana, muchísimas gracias por tu comentario. Viviana ha estado en el curso con nosotras. Y, y bueno, Viviana está en la transición hacia la regeneración hace ya bastante tiempo, hizo nuestra, participó en la segunda edición y, y bueno, como comenta ella, ayuda ciertamente a aterrizar los conceptos, las ideas y proyectos propios eh, y que lo recomienda muchísimo. La verdad que es, es bueno, es muy Gracias. positivo escuchar, escuchar eso de una persona que ha estudiado diferentes cursos sobre la regeneración, que realmente vea nuestro curso como algo muy complementario al resto de cursos. ¿no? Eh, entonces... Bueno, ahora, gracias Asia, ahora sí. estupendo. Buenísimo. Bueno, cualquier posibilidad, dos o tres minutos, sí. si alguien tiene una pregunta sí. para finalizar, cualquier cosa, aquí estamos. Y si no, pues finalizaremos. Siempre nos podéis escribir después, cualquier duda, por favor, adelante. Y, bueno, esperamos que hayáis disfrutado de la sesión. Eh, a nosotros nos ha encantado. Escucharos, conoceros y siempre es muy bonito ver a personas que están en este mismo camino y, en fin, agentes de cambio también. Así que, sí. Bueno, pues yo creo que eh, lo dejamos aquí. Aquí pregunta Sonia, los usuarios de las actividades grupales. Pues normalmente lo hacemos, Sonia. Eh, estos horarios lo hacemos porque viene gente de todas partes del mundo. Entonces los hacemos para que todos podáis llegar. O sea, pensar que tenemos participantes de Latinoamérica, de Europa y yo, por ejemplo, me encuentro en India. ¿vale? entonces al final tenemos que, lo hacemos de forma que, que, que cuadre para todos. Pero casi siempre es eh, para Latinoamérica es por la mañana. Europa es por la tarde, primera hora de la tarde y ya sea es última hora de la noche, para mí son las 11 de la noche aquí. ¿no? Entonces un poco cuadramos esos horarios. Sí, será tipo, creo que será cinco, como cinco y media horas, hora Madrid. Eh, ahí lo, lo pondremos más aproximadamente. Sí, con más o menos como el, el webinar de hoy. Uh -huh. eh, más o menos que sería la, la sesión de inicio y la mentoría grupal, porque después las otras actividades ya son en vuestro propio tiempo. ¿vale? ¿Y cómo funciona? Funciona, tenemos una plataforma estupenda donde están todos los, los vídeos esos vídeos pues cada uno lo va viendo a su, a su tiempo pero sí que es verdad que recomendamos ponemos nosotros un, unos tiempos, ¿vale? hoy empezamos este, pasado mañana ya dirigimos el otro, tenemos una comunidad donde vamos a estar retroalimentándonos con esa información para que vayamos construyendo actividades, vamos a estar Sonia, yo, todas, Asia, Elena, estamos todo el equipo allí, vamos a poder eh, resolver dudas, o sea que la mentoría no son solamente las, las mentorías grupales, son 15 días de apoyo, son 15 días de apoyo que esto no hay, otros cursos que lo tengan realmente para preguntar en tu caso dudas de las actividades dudas de conceptos, dudas de paradigma eh, etcétera, etcétera y luego tenemos por supuesto lo que son las mentorías las mentorías grupales para estar ya más eh, en directo ¿no? más, más cara a cara Sí, sí um, mencionar también porque este, este email a veces nos da un poquito de si nosotras tratamos de responder siempre muy rápido Vale, entonces, si mandáis un email aquí y no, no os contesta nadie en un día, voy a dar una, una, un email alternativo, eh, porque la verdad es que yo, yo creo que Gmail da mucho mejor resultado, entonces voy a poner este email alternativo aquí, vale por cualquier cosita, eh, y listo. Pues bueno, encantadas. Con muchas encantadas. ganas. Empezamos dentro de tres semanas. Así que sí. esperaros, veros. Oh, sé, que lo vamos, sé que lo vamos a hacer porque al final siempre acabamos. Eh, bueno, es la tercera edición, siempre lo acabamos llenando. Así que eh, si estáis pensando realmente apuntaros, aprovechar esta, este, este descuento um, de 48 horas, que es, es, es muy beneficioso. Y, y ya está, os esperamos. Muchísimas gracias por vuestro, vuestro tiempo, por vuestra presencia eh, en todas las partes del mundo. Y... Se cortó. ¿No? ¿Sí? <risa> bueno, justo a tiempo. No, nada, nada. Ay, Te cortaste no, nada. un segundo. Se quedó, ¿eh? Me se quedó cortado. ¿no? <risa> <risa> bueno, vale. un abrazo. Un abrazo a todos. Eh, y hablamos pronto, esperamos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Maravilloso, gracias. Chao. gracias. Gracias. gracias. Chao. gracias. Chao. gracias. Chao. gracias. Chao. Adiós. Muchas chao. gracias. Gracias, chao. Ay, qué bonito.